Muy buenas noches Magdalena, buenas noches Perú. Quería agradecer, robarles un pedacito nada más, porque Magdalena para la familia Ferrando es, es, es todo. En esa iglesia hice mi primera comunión, en ese mercado me tiré mi primera pera, <risa> en la moda chico compré útiles, por eso Magdalena para mí es mucho. Y quería recordar el último día de trampolín y hacer entrar esa máquina del tiempo de la tecnología. Pero solo no puedo hacerlo. Quiero presentar, porque tengo una deuda dulce, como decía Chabuca, este, con Eduardo del Perú. Él fue el que cantó la canción A Mi Viejo, que fue la última canción que se cantó en trampolín. Yo quería anunciar quién era el que cantaba, pero Pablo de Madalingoitia intervino, muy linda su intervención, pero me dejó un trunco ese agradecimiento. Eduardo del Perú empezaba en esa época. Y ahora nos ha traído laureles, la nos ha traído los, las Preciadas de, de Chile. Es un artista consagradísimo. Señores y señores, Eduardo del Perú. Con él vamos a recordar... Yo les agradezco que se, re, se retiren un poquito porque vamos a ver el video. Y por favor, este, bájenme las luces para que se aprecie el video. Señores y señores... Nos vamos en el tiempo. Suelta el video ese. Y ahora viene Juan Carlos para que diga ...se lo que eh, has hecho. Sí, es... que no sea muy fuerte porque no vi más. ¿Verdad? Que, que he tomado pastillas, he tomado todo. Estoy, estoy, estoy ido. Este, Así como tú empezaste descubriendo gente, nos hemos querido despedirte Este, con una, con una persona que también recién está empezando. ...y he escrito una canción preciosa... ...a la cual he puesto ahí una fotografía... ...y ojalá te guste... ...cuando quieras... ...a ver... Bueno mejores años, gracias por enseñarme a mirar el futuro y olvidar el pasado más duro, por confiar en mí, pese a mis errores. viejo por los sábados que me diste, por los momentos difíciles que conmigo compartiste, pero ahora tengo que dejarlo, porque hoy también es sábado, y tengo que hablar con mi hijo. Por Gracias. gracias por sus aplausos y por su cariño. Sobre todo, gracias doctor Alisson. Gracias a todos Magdalena por, por esta diferencia con mi viejo y qué lindo, qué lindo que esté así la plaza. Doctor, eh, quiero invitar al doctor Alisson porque quiero agradecerse lo adelante de todos a ustedes. Doctor, muchas gracias por homenajear a toda la gente que nos ha hecho la vida más bonita. Queridos vecinos, ¿cómo están? Buenas noches. Juan Carlos, mis queridos vecinos, queridos asistentes, quiero más bien decirte algo. Tengo 42 años, nací en 1970, cuando tuve capacidad para aprender un televisor, ahí estaba cerrando ahí estabas tú, es la verdad. y Así es. No, no, no, nunca. Pero... No solamente estaban ahí ustedes para darnos felicidad, alegría, enseñarnos algo de fraternidad, de amor al prójimo, porque eso era trampolín a la fama, sino que además eso duró décadas. Si hoy día alguien me dijera, cierra los ojos y piensa en la televisión de tu infancia, de tu juventud, de hecho lo primero que me salía es en Abuso Fernando y Intrapolina de la Fama. ¡Siempre contigo! Así es, es la verdad. Tenemos en Magdalena de Mar el honor de que ese gran hombre haya vivido en ese distrito. Y tenemos el gran honor también de ser tus amigos con Carlos y la gran oportunidad el día de hoy de decir que hay que recordar a la gente buena. Hay que resaltar lo bueno del país para recordar y hay que decir a los más jóvenes que han habido grandes hombres en ese país que lo siguen habiendo pero que lo más importante en la vida es dejar un buen ejemplo tu padre lo hizo y él ha demostrado que uno no muere que lo que se va que lo que se va de ese mundo efectivamente deja de estar aquí es el cascarón, como tú lo dices el cuerpo pero que uno parte y la vida continúa y especialmente continúa cuando uno ha actuado correctamente, porque uno sigue viviendo en la mente y en los corazones de todos los que nos han rodeado. Quiero también recordar y solamente imaginar por un segundo qué sería de la televisión peruana si Augusto Ferrando no hubiera descubierto a tanto talento del país. Sería Perú triste, ¿sí o no? Sí. Es la verdad, es la verdad. Es sorprendente. Porque hay que tomar en cuenta algo. Era una época que no había internet, no había redes sociales, no había muchos de los elementos que permiten que ahora un peruano talentoso se pueda ser conocido. Habían menos canales de televisión. Entonces, trampolín a la fama se convirtió en este esa puerta que podría abrir el peruano, la peruana talentosa y pasar por el umbral de ella y hacerse conocido. No había otra posibilidad. Y no importaba si ese artista venía de muy abajo si, si, o de muy arriba. Lo que importaba era simplemente su talento, su amor por el, por el país y su calidad humana, como acabas de decir. Entonces solamente nos queda recordar a ese gran hombre, don Augusto Ferrando, con todo nuestro cariño y dándole un gran aplauso, queridos vecinos, con todas las, nuestras fuerzas. Asimismo, Juan Carlos... La Municipalidad te da una placa recordatoria en homenaje póstumo a tu amado y querido padre por Magdalena y por todo el Perú. Muchas gracias por todo. Francis, enormemente agradecido a ti y tú representas a todo Magdalena. Mi padre escogió Magdalena para educarnos, para topar sus gallos, para vivir y creo que no se equivocó. Vivo agradecido, mi colegio queda acá a dos cuadras y todavía lo recuerdo un beso para todos gracias Francis por esa diferencia y te dejamos este, para que nos sigas perdón Violeta qué raro quieres hablar yo no me puedo ver con la gana siendo la única mujer del grupo quiero agradecer a Magdalena por ese amor tan grande que le sigue rindiendo a Augusto Ferrando al ex papá mío porque le decía mi chancho, mi papi que no le decía y él a mí quiero agradecer a este gran hombre que estoy viendo que está haciendo unos trabajos maravillosos en Magdalena. Y quiero felicitar a todo Magdalena, sobre todo a su mujer, por los churros y los ojos tan bellos que él tiene. Gracias, Alicia. No, papito, tiene 42, yo no soy Lucía La Cruz. Ahí está mi chino, tranquilo, misa. Dicen que cuando Dios creó el azúcar, la violeta era diabética. ¿Segurito? Y cuando me fueron a bautizar, tú fuiste el cura. Te dejamos para que nos sigas entreteniendo Y ahí viene Miguelito, Manolo estás lleno de gente Bueno, nada más me queda agradecer Un aplauso fuerte para la familia Ferrando Juan Carlos Ferrando Don Augusto que me dio la oportunidad De que le haga pues ese tema Gracias viejo que ustedes han escuchado Y es un tema que tiene oh, No sé cuántos años Lo hice en el año 95 Cuando él ya se despedía en el año 96 Fue su programa el último Y bueno Aquí me tienen, después de ello gané el Festival de Viña del Mar. Y yo quiero dejarles, porque a mí me encanta la música peruana siempre, estuvo presente la música criolla conmigo, y yo voy a regalarles solamente esta canción, con la cual triunfé en el Festival de Viña del Mar. Juramento, maestro, Es Carlos Rincón. Y nos vamos con las palmas arriba.